Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa titulado Vivir en Positivo. Mi nombre es Emanuel Cosma, soy enfermero y consultor de salud familiar y hoy hablaremos del descanso. Pero antes de empezar me gustaría contarte mi experiencia en cuanto a la reforma prosalud. Hace un, unos 7 años más o menos he descubierto esa teoría y yo es, estaba muy enfermo antes. Sufría del estómago, del intestino y debido a la inflamación intestinal mi cerebro no descansaba porque hay una conexión muy estrecha entre el intestino y mi cerebro. Y llegaba a no dormir muy tranquilo por la noche, mi mente no descansaba y prácticamente me peleaba con mi esposa eh, a diario por cosas muy pequeñas. Está claro que un cerebro sin descansar puede desarrollar estados de ansiedad, de depresión, de insomnios, y todo eso no hace nada más que eh, desequilibrar nuestra relación con Dios. No podía orar, no podía estudiar en condiciones. Y gracias a Dios, después de siete años, siguiendo este programa fantástico, con seguridad, inspirado de Dios, mi vida ha cambiado totalmente. Ya no tengo ningún problema de estómago, ni de intestinos, duermo muy bien y les aseguro que mi vida ha cambiado a 180 grados por completo, nada que ver con, con la vida de antes. Estoy feliz, me estoy concentrando mucho mejor en mi trabajo, estoy capaz no solamente de ayudarme a mí mismo, sino de ayudar a otros. Así como lo hago hasta ahora, veis que mmm, todo lo que hacemos cuando intentamos andar por el camino que Dios nos encomienda, entonces recibiremos no solamente salud, sino muchas más bendiciones. Así que les invito a que sigan este programa y serán muy bendecidos. Continuamos con el estudio de las leyes que equilibran nuestro cuerpo, mente y espíritu. Podéis escucharlo muchas veces y ponerlo en práctica. El descanso es un principio fundamental en la vida de todo ser humano. La vida sana y natural contiene información maravillosa pero desconocida. La sociedad nos hace dependientes de médicos y fármacos. Incluso muchos naturistas generan en sus clientes adición hacia los productos que en realidad no necesitan, promoviendo hábitos de consumo y vicios en lugar de educar a las personas para que puedan llevar una vida sana y equilibrada. Como en el mundo hay más pobres que ricos, por eso Dios ha hecho las cosas de forma mucho más sabia, justa y buena. La gran verdad es que para mantenerse sano, e incluso para recuperar la salud, se requiere de muy poco dinero. Hoy hablaremos del séptimo principio de la ley natural, que es el descanso. Y este principio equilibra el ejercicio generando la armonía que necesitamos. Si atendemos cada uno de estos principios, gozaremos de una vida larga y de calidad, es decir, llena de salud y libre de sufrimiento. Hablamos de un descanso diario. El, hablamos del de descanso que guardamos durante toda la noche. Se recomienda que sea de 8 horas y que se inicie siempre en el mismo horario para generar hábitos de sueño saludables. Trasnochar se desequilibra nuestro cuerpo y nuestra mente, generando problemas en nuestro sistema nervioso y en nuestra conciencia. El descanso puede tener también una dimensión semanal. Desde el principio del mundo, Dios ordenó, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú,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 el que aconseja tomar un día que sea únicamente para que toda la creación recuerde que Dios hizo al hombre y a todo lo que él le rodea, tal y como está escrito en Génesis capítulo 2, versículo 1. El descanso puede tener una dimensión anual. Consiste en un mes al año, pero sería mucho más equilibrado fraccionarlo en una semana por trimestre. Estas vacaciones pueden destinarlas a retomar el contacto con la naturaleza y contigo mismo, revisar tu vida y ver qué aspectos necesitas mejorar para hacerla fiel a los principios divinos, que son la garantía de nuestra felicidad presente y eterna. Quienes solo piensan en pasarlo bien en el presente al final tendrán que pagar un alto precio, porque cada uno diseña y construye su propio destino, y el tiempo perdido no se recupera jamás. Si hacemos de nuestra rutina todos estos principios, tendremos una vida más saludable. Hoy hablaremos también del séptimo mandamiento de la ley de Dios, la ley moral, que dice así, no cometerás adulterio. Jesucristo lo aclara en el Evangelio según San Mateo de esta forma, dice, no cometerás adulterio. Yo os digo, todo el que mira a una mujer ajena deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Profundizando en este tema, leemos también en Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él le respondió, ¿Acaso no habéis leído que el Dios que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y siendo que ya no son más dos sino uno solo lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre y os digo cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra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 no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconciliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y luego agrega en la misma epístola, en el capítulo 6, No sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios. No herréis, ni los fornicarios, ni los idolatras,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 ...y por el Espíritu de nuestro Dios. La decisión está en ti. La Biblia nos orienta para llevar una vida equilibrada y de buenas costumbres. Ir en contra de estas leyes afecta tanto la propia salud como las relaciones con los demás. Si hasta ahora has vivido mal, no te preocupes. Lo importante es que puedas arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Acepta a Cristo como tu Salvador y obedece la voluntad de Dios en cuanto a tu alimentación y costumbres. Él te dará la fe y la fuerza de voluntad para hacer los cambios que necesites y tu vida va a mejorar en todos los aspectos. Dios te quiere sano y feliz, disfrutando de la salvación eterna y manteniendo un buen descanso. Dios nos ha dado sus leyes y mandamientos para el mantenimiento equilibrado de la vida humana, que es la obra más admirable de toda la creación. Ignorar estos preceptos es violar la ley de Dios. Quien viola las leyes naturales en su cuerpo físico, seguramente también violará los mandamientos. Le agradezco por el tiempo acordado. Hasta pronto.